El plexo brachial, estas son las raíces que se encuentran en el plexo brachial, raíz anterior de C5, esta que se ve aquí, raíz anterior de C6, C7, raíz anterior de C8 y T1. Esas raíces se encuentran en relación con la arteria subclavia, esta que se encuentra aquí, arteria subclavia. Luego sigue descendiendo, se forman los troncos primarios. primer tronco primario que se formará por la unión del de ramo anterior de C5 y C6 segundo tronco primario está formado por sí solo, C7 C8 y T1 formarán el tercer tronco primario o tronco inferior tronco superior, tronco medio y tronco inferior descendiendo hacia el brazo, vamos a tener que en el brazo se formarán los fascículos, tenemos el fascículo lateral que está formado por la unión del de ramo anterior del primer tronco primario con el ramo anterior del segundo tronco primario. El fascículo posterior está formado por los ramos posteriores de los tres troncos primarios. Del fascículo lateral nace el nervio musculocutáneo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Del fascículo medial nace el nervio cutáneo medial del brazo, nervio cutáneo medial del brazo, el antebraquea cutáneo interno o cutáneo medial del antebrazo. La raíz medial del nervio mediano Y el nervio cubital Estos son los ramos anteriores Del fascículo posterior Este que tenemos aquí es el fascículo posterior De donde nace este nervio que va para el brazo Que es el nervio radial Y este que se encuentra en la axila Es el nervio axilar esos son los ramos terminales del plexo brachial